Como pueden ver, es la entrada de mi casa. Ahí está mi casa, es el patio. Bueno, ahí sí es oscuro. <ríe> y aquí está mi perro. Mi perro es de raza boxer. Tiene 7 años de edad. Es un perro muy inteligente. Bagab, ven. Se llama Bagab. ¿Por qué le pusimos Bagab? Bueno, Bagab le pusimos por eh, sacarle uno porque antes mi padre cuando era joven tuvo un perro llamado Vagab que lo encontré en la calle entonces de vagabundo, solo cortó una parte y le dejó Vagab entonces, nosotros optamos por poner su nombre porque nos gusta y le queda muy bien a él porque él es bien dormilón ¿Sí o no Vaga. ven, ven Vagab, ven bueno, como lo pueden ver es un perro grande y fuerte tiene tiene siete añitos y es el miembro más importante de nuestra familia es una guagua